Equipo deportivo, Rafa Gol, gol, gol, gol, gol. es gol. Gol gol gol, gol, gol, gol, gol, gol, Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos para presentar el Super Debate, el programa diferente a todos. En... del país para todos ellos en este día realmente unas felicitaciones muy grandes y que ojalá el gobierno se acuerde de ellos y invierta invierta porque hay que invertir en el campo hay que ayudarle al campesino acabar con tanto intermediario primero que encarece el producto y a ellos les toca menos Sí, le toca pues a los secretarios de de um, agricultura al ministro de ayudarles y hoy vamos a hablar de la Selección Colombia, vamos a hablar de Atlético Nacional, del Deportivo Independiente Medellín. Pero antes les quiero recordar lo que dice la palabra en el Salmo 60.11, que nos dice claramente que no confiemos definitivamente en hombres, no confiemos definitivamente en gobiernos, sino que depositemos nuestra confianza siempre en Dios. Hoy hay muchas propuestas, pero no confiemos en los gobiernos, en los hombres, porque ellos generalmente fallan, incumplen, pero hay alguien que no falla y ese es nuestro Dios. Por eso vamos a confiar. Entonces, también el Salmo 1463 dice, no confíes en príncipes ni en hombres. ¿Los príncipes quiénes son? Los presidentes, los gobernantes, los alcaldes. Ellos tienen propuestas, pero mejor Creamos más bien las propuestas que están en la palabra de Dios, porque Dios no falla, el hombre generalmente falla. Eh, ahora sí, vamos, antes de ir, con el tema de Colombia. Las personas que nos llamen, tengo una camiseta de Colombia, la última, esta es la última camiseta con la que debutó Colombia en la Copa América, ya la tenemos, la vamos a entregar esta noche, entre las personas que nos llamen a nuestra línea 232-4604 y 01851-5015. 236-232-4604-01-8051-5015. Entre los que llamen, vamos a estar soltando hoy la camiseta de Colombia. Esta camiseta, a ver quién se la va a ganar a llamar ya. Bueno, eh y vamos de una al debate vamos de una al debate para saber cómo le fue a Colombia a Colombia le fue bien con Reinaldo Rueda eh, había muchos detractores antes del partido escuchaba muchos, yo no sé pero escuchaba muchos dándole madera a Reinaldo Rueda y después de que ganó el partido esos mismos que le daban hasta con la tranca de la puerta estaban diciendo es que, oiga, ¿quién fue la figura del partido? y empezaron a votar, y es que la figura del partido, Reinaldo Rueda. Entonces, por Dios. O sea, y además, porque Rueda sorprendió. Eh, eh, no, eh, nos tapó la boca todo, porque nadie tenía los planes de meter a, a Cuella. Eso no estaba en la lista de nadie. Y metió a Cuella, a Cuella le fue bien. No fue la gran figura, como tampoco muchos lo quieren colocar. Y, y la gran figura de Colombia, cuadradito, muy bien cuadrado. Reinaldo le fue bien. Le tapó la boca a muchos detractores, que ya después lo pusieron como. Dice es que la figura del partido ya, ya es el exceso de la lambonería. Pues. Ahora, a Reinaldo le fue bien. Yo de uno a 10 le pongo ocho. Y le pongo ocho porque eh, todos los técnicos la embarran. Porque yo no sé por qué se parcializan o tienen sus proferidas. Pero, ¿cómo va a salir con un defensa centra, colocando un defensa central de la lateral izquierda? Cuando tenemos uno en Argentina, el mejor de Argentina... ...de Fabra y no lo convoca. Y uno me pregunta, ¿y Reinaldo es que no ve los partidos internacionales o qué? Esa es una falla, o sea, le fue bien. Pero, ¿cómo voy a jugar yo? Le fue bien un partido. Sí, claro. Pero esperamos a ver. Pero en este partido le fue bien. Ahora, lo que no estoy acordando si es que no cómo uno. coloca un... ¿Cómo sí. va a colocar un defensa central, un defensa central... ...de lateral izquierdo y al lateral que está en su momento allá lo dejó? Y en el segundo tiempo hace los cambios, ¿no? Y mete el goleador de River Plane, a Rafael Santos Borré y a uno de los goleadores de la Copa Libertadores, Miguel Ángel Borja. Perfecto. Todo el mundo se anima, claro, estábamos ganando 3-0. ¿Y quién le llevaba la pelota? No había quién le llevaba la pelota. O sea, unos cambios. Y, y, y, y, el, y la figura, figura de Colombia, que era cuadradito, estaba marcando punta porque habían echado a Daniel. Muy en el lateral. Entonces, lo mandó a marcar punto. Entonces, son cosas como esa. O sea, el tipo dirigió y ganó, pero los que están pues diciendo no, pero... que, que se fueron al extremo a decir que sí, que eso era la, la figura del partido, tampoco. Sí, le fue bien, le pongo ocho puntos y ahora sí vamos al debate. Entramos en calor y el debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Cardon. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Cardon. Amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Cardon. Es un hotel cinco estrellas.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 ya es su segunda intervención después del COVID, nos abandonó dos meses Sacó vacaciones. pero aquí lo tenemos Don Luciano, bienvenido al Superdebate. Muchas gracias señor director, buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad, muchachas y muchachos tengan mucha fe, que la fe los va a salvar. Si yo estuviera en mi casa como televidente ¿Qué? y escuchara a rueda le fue muy bien, pero, pero puso a cuadrado de lateral y colocó un lateral que es defensa centro. Y colocó yo no sé quién, entonces no fue tan bien. No, sí si le fue. Y por allá escucha a alguien, hey, en esta mesa inclusive. Sí, lo mismo que defin... <risa> lo, El mismo que definía Rueda como un tipo taimado, el mismo que definía Rueda en la antesala del partido como un taimado. Sí, a la selección de Bavaria le fue bien, le fue bien en un partido frente a Perú, pero todavía la misión no está cumplida. Que hay un avance en esa misión que tiene que cumplir, perfecto. Hay un avance y muy bueno, muy notorio. Sin Came Rodríguez, yo no entiendo, hombre, yo por eso es que nunca fui técnico de fútbol. Yo no entiendo cómo los buenos jugadores hay que desecharlos. Porque a mí me da la gana y yo, man, y yo mando. Y me da la gana desecho a los buenos. Es que estamos hablando de un partido y como siempre el extremismo chichombiano nos ponen ese plan de hacerle monumentos a técnicos porque hacen un partidito bueno el, el, el chichombianismo nuestro nos lleva a esos extremos no se ha cumplido la misión se dio un paso para cumplir la misión y viene otro paso y viene otro y viene otro y se evaluará el señor técnico de la selección Colombia el día en que cumpla la misión de clasificar o desclasificar al Mundial de Fútbol. Ahí se le podrá hacer el balance. Pero ahora decir pues que la figura de la selección, que la figura, de yo no sé... Se fueron por allá en Bogotá. Y, y, y decir que es lo y máximo. Y pasar de taimado a Dios. Dios con ...con B minúscula. Pasar de taimado a Dios del fútbol. Entonces ya si sí uno como que dice... Bueno, ¿quién dijo tamado? Eh, ¿A quién le escuchó esta palabra, señor González? Bueno, está aquí en esta mesa. Y él sabe quién es? ¿Y todos <risa> saben quién son? Bueno, vamos a ver. Eh, entonces, eh, pasar de tamado a dios, dios, ya es una cosa muy jodida, pues. ¿Por qué no esperamos mejor que Rueda le gane a Argentina, <risa> claro. y después le gana el siguiente, y después le gana el siguiente y demuestre primero que no está mal segundo que no necesita James. Tercero, que es un super técnico, viene fracasado de Chile, viene fracasado, o oh, se los olvidó eso, y ya aterrizó en Colombia y un partido bueno, brillante, no bueno, brillante buen, partido. brillante, buen partido, un brillante partido, ya lo convirtió en Dios. Entonces, no seamos tan extremistas, ¿no? Ni para decir que es Dios, ni para decir tampoco que está en mal. Como él no ha jugado los otros partidos, pues tenemos que claro. hablar del, del que ya jugó. Entonces, como no nos podemos adelantar todavía al martes, que son con Argentina. Pero el que acaba de jugar, para mí lo jugó bien. Ocho puntos le doy. Falencias, para mí tuvo esas. Y ya, espero que... Eh, se va a poner otra vez al goleador de Boca, que es eh, Santos Borre. De River. De, perdón, de River. de River. Y se va a poner a, a, al otro. Hombre, que, que, que ponga quien le lleve la pelota Porque él jugó sin James Y ganó, pero, y pero le demostró acaso. a todo el mundo que bien. Ahora, perdón, quiero decirle a las personas que, no, que, que participen del sorteo de la camioneta de Colombia Hay una pregunta muy fácil ¿Cuántos años hace que Perú En condición de local No le gana a Colombia Por victoria? ¿Cuántos años? ¡Años! A ver si la da una pista Hay un tema ¿Qué? musical de José José que dice Pará, pa' y 20. Pará, y 20. ¿Qué? ¿Cómo? <risa> a, a propósito <risa> No, sigue, sigue aquí vaya. Ya ¿Vale? le va a dar otra vez a rueda ¿Eh? a decir, ¿Eh? No, yo, estoy estoy a eh. yo no le estoy dando a nadie Yo no le estoy dando a nadie Otra, ¿Otra vez a que? rueda Solamente, solamente recordarles ¿Sí? que, que a Perú también le, A Perú también lo eliminó en Perú Allá en Lima Lo eliminó Adolfo Pedernera o sea, pues que ese es un punto más que se tiene que agregar a, a la hazaña, entre comillas, que hizo Rueda con la selección Colombia de Canadá, bueno, Perú. Pero prima. al hombre le fue bien en su le primer bien? juego, punto. Nadie sí, lo y, está negando. Y lo tenemos que evaluar es por el primer juego. Vamos a ver cómo le da el martes con Argentina. Pero de ese punto ya hablamos enseguida. Don Gustavo Osorio, buenas noches. Bienvenido al debate. Hola. Usted taimado. Que... Hola, hola, Rafa. Le doy a gracias. ver, porque le doy... ya no lo estaba mirando. Le doy a gracias a Dios por todo. No, eh, yo no entiendo definitivamente. Rueda. Jugó, ha jugado un partido. Y entonces, que, que no, que veremos qué pasa en lo próximo y que viene Argentina. No, estamos, estamos hablando del partido de Colombia frente a Perú. Lo hizo muy bien. Hubo juego, hubo dinámica, hubo ataque. Se atacó por los costados con Cuadrado y con Luis Díaz, que es una cosa... Que en el fútbol de hoy tiene que hacerse porque por allí está la sorpresa esa sorpresa de desequilibrar para un pase gol o un gol entonces, eh, que faltó Jame Rodríguez Fa Jame Rodríguez no hizo falta y si en algún partido hice fuerza para que Colombia ganara, fue en este porque aquí no podemos vivir de las estrellitas hombre, todavía, no que Jame Rodríguez Jame Rodríguez sí, no está para jugar en este instante en la selección Colombia, y fuera de eso se les olvida que fue el hombre que comandó el grupo para sacar a Queiroz. ¿Ustedes creen que Ecuador está en capacidad de hacernos seis goles a nosotros? Les voy a decir lo siguiente, les voy a hacer un recorderis, porque somos flacos de memoria. En la Copa América 2019 en Brasil, nosotros jugamos tres partidos en la primera ronda y uno enseguida frente a Chile. Nos fuimos, nos fuimos eliminados en cuartos, si se les olvida... Por penales, no nos hicieron goles. Y es la misma defensa que estuvo en Ecuador, la misma defensa que estuvo ahora, porque William Tesillo estuvo ahí, es más, es el que vota el penal contra Chile. Lo estuve revisando nada menos anoche, es el que vota el penal contra Chile. Entonces, esa defensa es muy buena, esa defensa es equilibrada. Con esa defensa sacamos el cero en cuatro partidos en Brasil. Y entonces vamos a Ecuador, Teníamos que perder 6-0. Perdimos 6-0 porque a los señores no les dio la gana. No les dio la gana. Y comandados por alguien que es la manzana de la discordia. Y si yo, y si yo tengo a ese como un dios, como una superfigura, como lo tiene el señor González, me toca sacarlo, lo saco, porque el fútbol es colectivo. Sí, y aquí de se demostró frente a Perú que siendo colectivo jugamos bien, nos defendimos bien. Sacamos el cero que era una asignatura pendiente Porque cuando uno se pierde la confianza Uno tiene que tomar precauciones en defensa para lograr el equilibrio Y eso lo hizo Reinaldo Rueda Y aparte de eso nos sorprendió Cuellar, porque Cuellar jugó un gran partido es También lo estoy lo de acuerdo que no fuera super figura Para mí la figura fue cuadrado claro que Se demostró también que en el fútbol donde los 11 corren cuadrado puede ser figura, sin ser el hombre al cual hay que entregarle la pelota, no, él antes la quita la recupera y se la entrega a los compañeros ya y acabas. pone a jugar a los compañeros así es entonces contra Argentina contra Argentina yo solamente haría un cambio, saco a William Tecillo y pongo a Jairo Moreno porque Jairo en el fútbol mexicano Está jugando de lateral y lo está haciendo muy bien. Y si ustedes vieron bien el partido, sí, muy contra Perú, contra Perú jugó muy bien. Sí, muy aparatoso. Jugó muy bien, Jairo. No, contra Perú jugó muy bien, Jairo. Oh, jugó no, muy no, bien. Para... para mí jugó muy bien. Vale. Te acabas ¿Liso? de revelar después de los años. Hombre, la gente es muy desagradecida, man. A ver. Después de los años, Gustavo Osorio se revela contra Pedro Morales, su mentor en tácticas y... Estrategias <risa> y en las teorías de Pedro Morales figuran dos principios: Ay. los buenos jugadores tienen que jugar, hermanos. Si los van buenos jugadores grupo, tienen no que no jugar. No los necesitamos. Y ya la alineación ganadora se repite. Claro. La alineación ganadora y está ya pidió oh. cambios no. y gascames. Vea. Yo quiero ver un jugador colombiano que llega a ser en su trayectoria. Eh, eso no me va a tocar a mí porque ya estoy muy viejito. Ustedes que son pibecitos y están recién nacidos, si <risa> sí, sí les va a tocar que por allá en dos mundiales más al jugador colombiano de esta selección del señor Reinaldo Rueda llega a decir: Soy el goleador y el mejor del mundial. Muy Yo lo quiero ver, no lo voy a ver porque la vida no me va a dar tiempo. Pero ustedes acuérdense hoy: que horas son? Hola, que horas son? ¿Qué hora, son, ya? ¿Qué hora ya, pues, necesita? Que la, la hora de este la momento... La 9 y 47. Eh, quiero ver que dentro de dos mundiales, cuadrado, gran figura, cuellar, la figura para muchos, rueda, vayan a decir, fui el mejor jugador del mundial y fui el goleador. Y ese lujo, un equipo que no ha ganado nada en el, en el mundo del fútbol como Colombia, se lo da de desechar a un jugador que tiene ese par. Ese par de insignias bueno, pegadas. Yo le voy a responder. Yo le voy a responder porque el hombre dijo descalificó el cambio que porque formación ganadora se mantiene. Es que voy de local. Él fue de visitante y tenía dos problemas. Uno, eh, iba bueno a Lima. Eso, Pedro Morales. Iba, iba a Lima de visitante. Y otro que nos habíamos perdido la confianza porque veníamos de haber recibido seis contra una selección que es normalita como la ecuatoriana. Es que todavía me duele que Ecuador nos haga seis, que nos haga seis, no sé, Alemania, Brasil, pero no, no, pues o de pronto Brasil no, no, o no, no, de pronto no, no de pronto Brasil, ver, eso es mi... pero, pero que nos haga seis goles, Oiga, que, nos que nos haga nos seis goles, goles. Seis Ecuador. Seis. Ecuador, a mí todavía me duele como Colombiano, porque yo sigo bueno, siendo Colombiano. Bueno, como sí. voy de local no voy a jugar con cuatro ya. centrales ya, ya, tengo que, que saludar a ya. tengo que saludar a los es? demás compañeros de la mesa ah, güey. además James pues James en este momento está lesionado, no puede jugar, punto. Pero James tiene que estar en condiciones, eso pero vale. tiene que volver con matrícula condicional. Eso, es Ecuador. Se habla. No se puede volver Nada a repetir. Bueno. Don Augusto Velosa, Hola. por ahí es la cosa. Qué Don buena Rafa, esa frase, la condicional. Está no otavo de hablar. Oh, lo saludar, hermano. No, no es que cuando hay frases no, no, no, no, elocuentes oiga, Rapa, hay que magnificarlas Lo felicito, señor director. Oiga, eh, Matrícula no, condicional. No, no, si sáquele malo, amarilla, raba, no, no, no, no, no, saquele no, amarilla. Oiga, raba, raba, mira, raba. Hablar de, de, de, de, de Colombia, antes de hablar de nuestra selección Colombia, permíteme una cosita. Dentro de ocho días arranca la Copa América. En estos momentos hay un, está colapsada la Copa América porque se están reuniendo o, por teléfono, están hablando los capitanes de todas las elecciones para boicotear la Copa América. No, no va quieren a venir a la Copa América. No Copa sin América. embargo, sin embargo... El presidente de la Federación Brasilera de Fútbol, a quien hoy sancionaron por acoso sexual en su país, un juez. No lo destituyeron. Lo destituyeron. Llamó al presidente de la AFA de Argentina, de la Asociación de Fútbol Argentino y le dijo: Por favor, hagamos eh, la Copa América, bienvenido a Argentina. El tipo de la AFA. Quería, Tapia, decía, no, no, no, usted no. Bolsonaro llama en ese momento y le dice el de la Federación la ¿Quién es Bolsonaro? presidente de Brasil. Dice, dice, dice, dice, doctor Tapia, ¿puede escuchar a Bolsonaro? Y Bolsonaro llama y dice, por favor, lo esperamos aquí, Argentina, por favor, bienvenidos a Argentina. <risa> el, de la, el de la AFA dice en ese momento, <risa> sí, el de, el de la AFA dice, por favor, el, el, el, el, por favor. ¿Cómo va y vos? ¿Cómo va y vos? ¿Cómo va y vos? ¿Cómo una condición, no, no, no, Rafa, con una condición, sí, dice, condición? dice Argentina. Salude, Ustedes oportuno? me permiten un segmento cerca al aeropuerto, donde una burbuja de seguridad, donde la selección nuestra viaje a Brasil un día antes de cada partido y apenas en el partido, regrese a esa Isa y se meta a la burbuja. Así vamos. Y lo aceptó la Confederación Brasilera de Fútbol eh, y lo aceptó entonces la organización. De esa manera Argentina dijo así. Ahora, cuando ya dice Argentina, ¿si ¿sí será que las otras federaciones van a aceptar y se van detrás de Argentina? ¿O van a seguir jeringuiendo como hasta el momento todos los capitanes no quieren asistir allá a Brasil? Estamos a ocho días de la Copa América. Es una situación... Crítica no que se Copa está atravesando. Se y, está atravesando. No, y diga también lo que dijeron los argentinos, es que nosotros nunca nos hemos negado, y me acordaba yo De, que no vinieron a la bueno, Copa América del 2001. Sobre, sobre, caraos, sobre, sobre oh. Selección Colombia, rafa yo creo que hay que, hay que utilizar tres, tres palabras en este partido contra Perú. Usted, Identidad, colectividad y confianza. Identidad, nada del fútbol europeo, señor, eh, el Queiroz, nada del fútbol europeo, nuestras raíces, nata del, del fútbol suramericano. Volvimos a esas raíces. La colectividad no dependemos de un jugador, dependemos de un equipo, de un conjunto. Y la confianza, como decía Osorio después de esas dos goleadas tan impresionantes, volvió la confianza. Pero Rafa, estoy de acuerdo, es el gran jugador, pero lo de Cuellar fue espectacular. Fue bueno, fue bueno, porque fue bueno. es que, bueno. mire, y, y, Neco fue la inspiración, fue el talento, pero el motor, el eje el que articulaba todo bueno, desde eh, la zona de recuperación era, era, era Cuellar. Cuellar bueno, que fue la superfigura de Flamengo durante cuatro temporadas, bueno, ¿no? Y que fue el jugador que más camisetas vendió en Brasil cuando estuvo en el equipo de más hinchadas. Cuellar bueno, vendía camisetas no, con su presidente. Eh, pero, eh, que la superfigura de Flamengo... Por eso hablé con, camiseta y todo. hablé con sí, su presidente no, no. para que lo contraten para su equipo A ver, Juan Diego Arroyano, uh -huh. buenas noches, bienvenido Muy buenas noches, Rafa, saludo para usted, para todos los televidentes ¿Le hizo falta Jaime a usted o no? No, para vale. nada, me pareció excelente eso, determinación del, del, del, del técnico Excelente, es que uno, uno yo que conozco a Reinaldo Rueda Y uno que sabe cómo es el modus, el modus operandi de él Sabemos que él, para, para él lo primordial, lo principal el es el hoy del, del jugador, jugador. Él hoy en que está, está en buen momento. Aquí se aterraron Sebastián Pérez, el, el convocado a la selección. Ajá. Que Cuellar lo ponían en duda. Ellos son figuras en sus países. Y son figuras, son sobresalientes, por eso los llamó. Jugadores que no aparecían en la lista figuras. y los llamó es porque estaban siendo figuras o son figuras. Son de la en de... sus países, son de la, exactamente, de la confianza. Pero, pero, hay que tener en cuenta algo. Y algo que... ...ha sido característico en las elecciones de Rueda. Uy, te va a criticar tu jefe, es... se te perdió el libreto. <risa> este señor no va a dejar, bueno. No va a dejar se le perdió el libreto. Está borotado y está todo no, Está de charro. Se le perdió no. el papelito. El Caimado bueno, Ruedo ya está de charro. Decía entonces, a ver si podemos... Sí. Espérenme un momento. ¿no? Sí, señor. Sí. Muy bien, muy bien. Qué y seguridad, sea atento. Amarilla para el señor Gustavo Osorio. No. La Por próxima nada. será roja. Muy bien, no, que el vigilante sí, no, le traiga un bolito. No, respete al compañero. No lo interrumpa. Siga, ¿Sí? señor Juan Diego. Gracias. Y más arrolla, que casi no, hablar, entonces arrolla. decíamos que, que no, una de las características que tiene los equipos de Reinaldo Rueda es cómo se para defensivamente. Son equipos muy equilibrados. Y eso lo vimos con la selección. Ojo que Perú es el último en la tabla de la eliminatoria por Sudamérica. Sí, que es, un, que es un fútbol que no, le, no ha podido arrancar en esta nueva era de Gareca No ha podido despegar y eso ya los tiene a portas casi eliminados Por ahí tiene una medio esperanza matemática, pero no, ya es muy difícil punto, Muy no. difícil Entonces mire que son los Eliminado. últimos Sin embargo, con la necesidad que tenía Perú y también Colombia, porque hay importante que fueron estos tres puntos, el equilibrio que se vio en la cancha del equipo colombiano es sorprendente. ¿Y cómo se paró? Característico del técnico Reinaldo Rueda. Así se paran los equipos de Reinaldo Rueda. Le llegan poco al arquero. El arquero es poco protagonista. ¿O fue figura David Ospina? David Ospina no fue figura. Porque le llegaron, les llegaron poco. Y comenzaron, y comenzaron... Trabajo ya en, en, en el medio campo con la tranquilidad de lo que está pasando. O sea que te convenció, porque usted dijo que el ganaba Perú. Perú. Usted y, dijo el marcador 2-0 gana una Perú. de las cosas. Te convenció Colombia. Fue Muy bien. el que encontró goles y pudo conseguir el resultado que eh, era importante. Pero no para creías antes del partido. Pero, para tener en cuenta, en este triunfo que tuvo Colombia, ¿sí? Todos Arroyave, los antes del partido, pero gana, pero 2-0, ya que Ha ganado Muy Colombia bien. y escaló posiciones en la clasificación y está ahí ya otra vez en la pelea. Sí, viene Argentina. Argentina está ¿Cuál es tu marcador? similar para enfrentar al equipo colombiano con una, corona. Porque si gana Argentina, una, para usted, una gana Colombia, situación a entonces. favor. El clima. No lo he presentado no. y ya tiene amarillo. Sí, no, no, Pero es que quema nadie. Y antes del partido dijo que ganaba Perú. Ya Entonces, no es el tema. Ah, no, es que usted lo hace por estar en contra de rueda, Que usted no cree que está rueda. Usted lo hace por estar en contra de rueda. Y vos dijiste que ganaba. Y ahora de. Sí, ah, dijimos, que ganaba, dijimos que ganaba Perú, dijimos que ganaba Perú, ah, claro. pero, la, pero ganó Colombia y jugó bien. Ah, Entonces, ¿qué vamos ah, a decir? No podemos, ah, no podemos, ya, no listo. podemos decir. Ver, el resultado es a... todo. No esperemos dar, qué pasa, Oye, esperemos se que pasa, ah, no, la esperemos la mayoría, que mayoría. pasa Argentina. la mayoría. La mayoría. ahora sí le doy la palabra a don Elkin Labo. Qué pena haberle sacado la amarilla, pero ahora sí tiene Hola, la palabra. Hola, don Rafa Gol. Y diga lo que tiene que decir. Que... Saludo cordial para mis compañeros, incluido Santo Tomás y todos los internautas que nos ven y nos escuchan. Si hay un titular de este partido, Colombia ante Perú titularía todo sobre ruedas, sobre ruedas. Y yo no entiendo por qué aquí eh, es como cuando los que por estos días, seguramente me tocará muy pronto, les ponen la vacuna, primero el algodoncito y eso es ¡pum! la inyección. Porque es que qué vamos a discutir del técnico, si utilizó o no un marcador, si utilizó este y el otro y el resultado que generó. O es que el hecho de haber utilizado un marcador eso afectó a Colombia defensiva u ofensivamente. Para eso estaban por los costados Neco y Díaz, que marcaron la diferencia en el equipo colombiano. Otro punto, es cierto, somos muy desagradecidos con James. Aquí no hay un jugador en el fútbol colombiano que haya estado ganando en el Real Madrid el mejor gol de un Mundial, goleador en un Mundial. Pero no es porque quiera Don Luciano, el técnico Rueda, que quiero y no lo voy a poner. No viene bien futbolísticamente, no viene bien físicamente. Hay algo en el derecho que dice que cuando usted habla de eh, culpabilidad debe probarlo. No tengo elementos para probar o para evidenciar lo que pasó con Colombia, con Ecuador. Pero la historia nos dice la historia nos dice que hay cosas que ni, ni se necesitan explicar muchos de estos jugadores por lo que se vio ante Perú querían sacar a Queiroz claro. ¿qué les hizo ¿Sí Queiroz? pues será problema de Queiroz o hay que preguntar a los jugadores que muchos se han quedado callados yo sí confío en esta selección y confío principalmente en un técnico ganador para quien habla es el técnico de mayor capacidad en este momento con la selección colombiana de fútbol y tuvo dos elementos de sentido común que es el menos común de los sentidos. Qué curiosidad, ¿no? Lo primero, llamó jugadores que conocía, muchos de ellos en Atlético Nacional. Los unió, les dio el cariñito y qué pena se le paró en la raya a James. No desconozco a James, porque aquí hace ocho días dijeron que James Rodríguez ya estaba en la puerta del olvido. No, todavía tiene mucho que dar. Pero es que primero está el uno que el 2, y el 1 es el técnico de Colombia, Reinaldo Rueda. Señor, felicitaciones, y como persona, 1A, le doy 10 puntos a Rueda. Oiga, ser periodista sí es muy bueno. El periodista nunca pierde. ¿Cómo le parece? Aquí, aquí dos votaron que perdía Colombia 2-0 contra Perú, y, y, y han sido los que más lavado, magnificado Ay, los que más han subido al pedestal ah, a Rueda, ¿no es porque Rueda pues es como mentira. Les cayó bueno, la boca, pero, ya pero ya no reconoce su sí, equivocación el tema, es es equivocación. Hace el tema? busca hacer <susurra> taza con el marcador de 3 a 0 sí. Rueda está aimado, es buena gente es que el he hecho, es el tema. es que ha he hecho, decir que es que le hecho, Taimado, hecho, gente. o buena que, gente. es que taimado, buena, pues. taimado no tiene nada que ver con ser bueno o mal técnico, ah, Taimado no tiene ah, que ser, ya, no tiene que ya, ver ya, nada ya, con ya, ya, ya. bueno o mal técnico. Bueno, listo, no, sí, sí. perfecto, perfecto, bueno, perfecto, perfecto. Me recordó a los que voy a hacer otro eh, Marta. Más. Eh, más, le recuerdo a Juan Diego que en la Copa Libertadores, el gran campeón de la Copa que Rueda. Vio que se la iban a cobrar. El gran, se la cobraron. el gran <risa> campeón La bobea se la cobraron El gran campeón de la Copa Libertadores el Se llama se cobró, Ar Franco Armani Eso que no le llega a rueda nunca Te recuerdo que El campeón de la Copa Libertadores fue Le llegan Armani. poco Le llegan bueno, poco eh, sí, a, le a, ah, Cuando no llegan Los libertadores pues, no tuvo La roja sí. Luciano, bueno, pues. amarilla, ya, orden eh, a ver, recordemos los marcadores de, de, de las eliminatorias y desde luego cómo está la tabla de posiciones. Así fueron los resultados. Bolivia le ganó tres goles por uno a Venezuela. Uruguay, Uruguay empató 0 a 0 con Paraguay. Argentina empató uno por uno con Chile. Perú cayó 0 por 3 con Colombia. Brasil le ganó dos goles por 0 a Ecuador. Bueno, y aquí están las posiciones de cómo quedó, de acuerdo con los resultados, la tabla de posiciones de la eliminatoria mundialista. Primero Brasil, 15 puntos, segundo Argentina 11, tercero Ecuador con 9 puntos, cuarto Paraguay con 7, quinto Uruguay también tiene 7, sexto Colombia también los 7 puntos, séptimo Chile con 5 octavo Bolivia con cuatro noveno Venezuela con tres y décimo Perú con un punto a propósito de Paraguay y Uruguay me alegro tanto que a nivel suramericano hayan puesto en evidencia ese arbitrico que es de apellido Gallo uh -huh. lo hayan puesto en evidencia la misma confederación Sancionado. lo sancionó y el hermanito de Roldán que cree que porque es Roldán es el de Aguadas, No, señor. no señor los pusieron en evidencia como aquí no les pasa nada Aquí, joden a quien les da la gana, acaban con los trabajos de los técnicos, pero en Sudamérica ya los pusieron en evidencia. Bueno, Públicamente vamos con la próxima fecha, mi estimado máster. La próxima fecha, Ecuador recibe la visita de Perú. Venezuela enfrentará a Uruguay. Selección colombiana de fútbol ante Argentina. Reactivación de la ciudad de Medellín pasado mañana. Seis de la tarde. No, 6 de la Brasil. tarde. 6 de la tarde es el juego Colombia-Argentina en Barranquilla. Horario pedido por Reinaldo Rueda. Y Chile enfrentará la selección boliviana. Estoy a Rueda. Bueno. ¿Estás de acuerdo con el horario de las bueno, si si seis de, bueno, bueno, de la tarde? ¿Estás de acuerdo? Estoy pues, de acuerdo. Voy a la pausa y ya regreso pues, con ustedes. Pero permiso. hablando de voltearse como media sabe María. Ya vuelve el superdebate por Teleantioquia. antioquia El sábado 12 de junio, nos abrazamos en un acto histórico de convivencia, perdón y reconciliación para las víctimas. Quienes con armas eran los actores del conflicto, reconocerán a sus víctimas para seguir sellando con el país el compromiso de no repetir. Por la paz y la reconciliación, ¡nos unimos! En Cotrafa, facilitamos su sueño de tener casa propia. ¡Compre ya!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 Gol Rafa, Rafa, Rafa. Soy Jimmy Giraldo, alcalde del municipio de San Vicente Ferrer. Quiero enviar un saludo muy especial a Rafa Gol Linares y a su programa, que es muy escuchado en nuestro municipio, el super debate. Hola, mi nombre es Edwin Andrés Montes Enao, alcalde del municipio de Sonzón. En Sonzón vemos Rafa Gol Linares y lo hacemos por aquí. Un abrazo para todos. Soy Víctor Zapata, gerente general de Plaza Mayor Medellín, estamos de celebración cumpliendo nuestros primeros 50 años y desde Plaza Mayor, con toda con Rafa Gol por Teleantioquia. ¿Qué tal Rafa Gol? Soy Juan José August Trujillo, secretario de comunicaciones de la Alcaldía de Medellín. En la Alcaldía vemos a Rafa Gol por Teleantioquia. seguimos en el super debate El programa diferente a todos. A esta hora en todo el departamento Bueno, vamos a hablar de Atlético Nacional Porque esta semana Le dieron el ácido El ácido un placer Al señor Guimaraes Lamentablemente Guimaraes pues en, en solo cinco meses Lo sacaron de la Copa Colombia Primer fracaso Fracasa en la liga, lo sacó la equidad fracasa en la copa libertadores de américa y no fue capaz ni siquiera de clasificar a la copa suramericana porque al menos como tercero de, del grupo hubiera podido ir a copa suramericana y nacional seguiría internacionalmente compitiendo y recibiendo plata entonces fracaso por donde lo miren ahí lo tiene con cara de teléfono ocupado como siempre el señor guimaraes don luciano sobre el tema, ¿qué dice usted o le parece que se demoraron en sacarlo? No, yo creo que él no, no soportaba más eh, una situación de estas. Por el bien de por el bien de la entidad, por el bien de todos, lo mejor es que se fuera a Guimarães. Lo que empieza ahora es una es la especulación rampante. Ahora las redes sociales ya están colapsadas dando técnicos que Lul está quebrado y que en consecuencia va a, eh, va a contratar el primer pelafustán que aparezca en la esquina dirigiendo fútbol, van a, a ir a las canchas de la Liga Antioqueña a buscar técnicos, para Nacional, porque no tener que pagar un técnico de categoría, cual, cual perrata cualquiera del fútbol colombiano, eh, que es Alejandro Restrepo con yo no sé quién, que yo no sé cuántas, yo tengo un sueño que sé que no me lo van a cumplir nunca. Yo sueño con que algún día Nacional sea dirigido por una dupla técnica de Hernandario Herrera y Pedro Sarmiento. No se le va a cumplir Pero como yo sé que ese sueño no me lo va a cumplir. No se le va a cumplir. ¿Y, y por qué? Bueno, pues pues seguramente... Es sí, fácil. Sarmiento no ha sido vale. campeón, Herrera ha sido campeón. Y son de la casa. Los dos nacieron en la casa, los dos quieren a Nacional, pero bueno, como de pronto no encaja en el perfil... Porque ahora seguramente ya llamaron a la empresa Casatalentos A que busque un técnico para después ir con el maletín lleno de dólares A ofrecerle como hicieron con Guimaraes Tuvieron el mejor de Sudamérica y lo echaron a patadas Y fueron a buscar a este que fracasó rotundamente Entonces yo les, doy, les voy a dar una sugerencia fraterna ¿no? Si me quieren parar bolas que me paren Si no con su pan se lo coman yo le doy una sugerencia fraterna Pacho Maturana es un hombre capacitado Para dirigir a cualquier equipo del mundo Un señor Que es consultor de la FIFA No es ningún desconocedor En materia de balompié Ah, que es que está desactualizado Esta semana Esta semana el técnico de, de Envigado ¿Cómo es que se llama? hola, Alberto Suárez Le pregunté Si se podía hablar de fútbol actual y fútbol de ayer y patinó como patinan todos, el fútbol es uno solo, ayer, hoy y mañana, y cuando ya lo jueguen robots ya no será fútbol, ya se jugará no con balón redondo, sino con otra cosa, y cuando ya lo jueguen no sé cómo lo jugarán los, los marcianos, no sé cómo lo jugarán pero Pacho Pacho Maturana es un hombre muy capacitado y no, puede, no es justo que Pacho Maturana esté trabajando gratis en unos equipos y no está al frente de un proyecto serio que es capaz de dirigirlo y de hacerlo factible en Atlético Nacional. Como sé que me va a preguntar mi candidato, mis sí, candidatos en primera línea, Herrera y Sarmiento. Pero si eso es imposible, Francisco Maturana García. Bueno. Me acuerdo que eh, el, el Robert, allá en Marte ya mandó imágenes. Allá juegan con pelota cuadrada. Seguramente. Señor, eh, señor, señor Para que Alberto Suárez abre el fútbol de ayer, de hoy y de mañana. no lo, lo primero es que se demoraron mucho para sacar a Guimaraes. Tres fracasos. ¿Qué análisis habría que hacer? ¿Qué análisis? Como dijo el presidente, no es que estamos en fase de análisis. Pero ¿qué análisis resiste Guimaraes? Fracasó en la Copa Colombia. Fracasó en la Liga y fracasó en la Copa Libertadores. Es más, Nacional hizo tan pobre presentación, tan pobre papel en la Copa Libertadores que ni siquiera le alcanzó para ir a la Copa Sudamericana. Fue colero en su grupo. Algo anormal para un equipo de la estirpe Atlético Nacional. Y el técnico lo tienen ahí. Ahí lo tienen. ¿Quién es? ¿Cuál es su candidato? Emilio. Claro. El, él es técnico San, graduado ¿Sí? en Europa. San, no, San, no venga San. a decirme ahora San, San, que me estoy gozando a Nacional. Sí, señor, sí, no, pero sano. ahí lo tiene. Ah, un, técnico, lo algo un, te, un técnico graduado sí, algo con licencia ¿Sí? pro en Europa. Lo tomo de una. Le digo, le digo, te algo le, le, digo, le, digo, le, digo le vamos profesor, a nombrar un reemplazo como presidente usted quede como técnico. el muchacho presidente. Entonces, usted prefiere... ¿Usted prefiere como técnico a Alejandro Restrepo o a, o a Emilio? Pues hombre, Alejandro Restrepo ha dirigido, Emilio no dirigió nada, hombre. Mm, ah. Ah, ah, ah, es usted técnico graduado. Yo preferiría usted no es técnico, yo técnico, de yo usted a, técnico, técnico graduado, graduado Europa. Claro, usted no es magíster en dirección técnica. Dirigen yo lo no propongo. Usted yo para dirija me a Medellín para dirigir, a ver fútbol, me a sino decir. para hablar de fútbol. A ver, no qué para estar a la cima de los técnicos. Y yo Emilio te propongo... Se para te para propongo a vos para ir a Medellín, que sos técnico graduado en la escuela de Pero no me interesa dirigir. Ah, de fútbol me interesa. Ahí tampoco me interesa. Y le dice, y le dice descaradamente Emilio, pues, como si fuera un yo cualquiera. Emilio, ¿cómo es? Gutiérrez que llama. Sí. Que Emilio, el doctor no, Emilio Gutiérrez no, no. Gómez. es un señor graduado en economía con 40 mil posgrados, que lo mínimo que merece de parte de usted es que lo respete. Y no lo trate de Emilio, despectivamente, despectivamente. Y además es el presidente de Atlético Nacional. Y lo mínimo que merece de cualquiera de nosotros es que se le respete como un señor. Que se ha capacitado para estar en el puesto que Hoy está. tan raro, señor, hablando de cultura y exigiendo respeto, cuando ha minimizado, ha por debajo, ha vuelto miseria a 50 hogares de Nacional por los lo México. No, de de no, no, deme ahí el tema. La, tibico, la, ya, la salida de Guimaraes, que a, a pesar de que fue primero en el todos contra todos, fue un fracaso después, posteriormente, y perdió. Sí, Como usted han dicho todos, está usted Las pancartas que colocaron los del sur es cierto, dos pancartas, una. En la Universidad Nacional, en el Puente Apetonal, y otra no, no, en la sede de, de, de Nacional en Itagüí, pues por supuesto hizo presionar ese tema, ¿no? Eh, la Junta Directiva, que entre otras cosas se desconocen los nombres, quienes la integran, hablamos con el comunicador a ver si nos, nos daba los datos de, las, de los integrantes, que no, no está permitido, no se pueden conocer los datos de, de la Junta Directiva, eh, del, de, del Comité Ejecutivo. Del COVID. Entonces dice. Bueno, dice la Junta Directiva, estamos trabajando en la identificación y construcción del nuevo cargo técnico. Bueno, vamos a ver... Para mí, debería ser Maturana, pero Maturana pertenece hoy al Medellín, a la Junta Directiva del Medellín. A Donore. Segundo. Segundo. Adonore. No, no sé si a Donore no No sé. Si no. Nacional no hace una segundo. oferta seria, no, no, no, él no, la pero, debe aceptar. No, pero, pero Y no puede segundo. Medellín decir que no, porque él no es empleado de Entonces, Medellín. Es como Pacho Maturana está inhabilitado porque pertenece no al no está Medellín. Está inhabilitado ese está no, inhabilitado inhabilitado es, Medellín. Inhabilitado ese Medellín. Medellín. Está Donore en el Medellín. No, no, no. Si le da la gana, dice ahora se va. Uno no puede decir si está. No no no no, no, no, no, no. No, no, pero está con Medellín, está con Medellín. Escriban a OSA, que no lo un a de Bueno, Sachi Escobar, Rafa, podría ser el Pedro Sarmiento. Yo propongo ese, esos, dos, esos dos técnicos, nah. por ejemplo. Ya al Sachi Escobar, los mismos jugadores lo sacaron. Mm. Qué horror. Pero otro a jugador es diferente. Rafa, Diego. Yo. Se demoraron mucho para sacar a Guimarães con esa campaña tan Oiga pobre, puede. tan pobre. Se está y, y, y creo que ahora de analizar, pues analizar que si esto es tan evidente, fue algo que no, que, no, con lo que no estuvimos de acuerdo con el presidente Emilio Gutiérrez decía que sí, es que estamos analizando a ver si se va o no se va. ¿Cómo no se va? Si estaba más que evidente la campaña tan pobre, un equipo sin identidad, un equipo totalmente, eh, eh, o sea, que rompió la tradición de lo que ha sido el Atlético Nacional para que lo, lo, lo si, siguiera y hasta se llegó, a manejar, que, a, se llegó a manejar que él podría continuar. O sea, eh, son cosas que se salen totalmente de tono. Sí, se tenía que ir Guimaraes eso estaba más que más que claro. Pero creo que para esto sí deben ser más coherentes. Mm, yo por ahí tengo que decir algo sobre eh, la gente que escribe tanto en redes, hombre. Es que eh, o sea, cómo Maturana colocan a, a Maturana ahí como como manager, si, si Maturana todavía tiene un, o está en un compromiso con Independiente Medellín, él puede dirigir, puede estar dirigiendo Atlético Nacional, porque una cosa es ser manager y otra cosa es ser director técnico. Y como director técnico sería magnífico, pero desgraciadamente, quién sabe qué piensa la gente de la organización. Mi candidato para ser técnico de Atlético Nacional se llama Hernán Darío Herrera. Ese técnico que conoce las divisiones menores, que ha formado hace rato, jugadores desde mucho tiempo conoce a la perfección el material que tiene Nacional, a quienes puede proyectar, y comenzar Nacional con un proceso, porque creo que ya eso está trayendo extranjeros, jugadores que son desechados en el exterior, y vienen a ser ridículos, vienen a tomarse en la ciudad de Parranda, vienen a tomarse en la camiseta de Nacional, como si fuera una pasantía, solamente para cobrar dinero, me parece que es algo totalmente salido de tono, ya es hora de que se direccione, direccione el tema de Deportivo del pueblo atlético nacional. La bueno. tendencia y la historia dice que desde el 2007, cuando Quintabani fue campeón en un año dos veces consecutivas con Nacional como extranjero, Nacional no ha dado pie con bola, con eh, técnicos extranjeros porque llegan aquí y desconocen el entorno y lo que significa Atlético Nacional. Por eso me la juego por un colombiano. Yo me la juego por Hernandario Herrera. Y lo digo con, con argumentos, porque estuve investigando esta mañana, el señor Guimaraes no renunció. Como dice el comunicado de Atlético Nacional, que entre Nacional y Guimaraes se pusieron de acuerdo. ¡No! ¡Lo indemnizaron! Y eso económicamente le valía a Nacional por más que tenga un papá rico. Entonces, si en Nacional están pensando, señoras y señores, como me lo contaron, en eh, un técnico de la casa, ahí está Hernandario Herrera. Y me gustaría que este muchacho Restrepo fuera el segundo, el segundo. A mí no me disgusta lo de Maturana como manager y qué pena con el doctor Maturana, eminencia, ganador por allá en los 90 y con Copa América con Colombia, pero hace cuánto el doctor Maturana no gana un torneo en el fútbol colombiano y a nivel internacional. Es más, me gustaría estar como presidente de Atlético Nacional, pero como está el doctor Emilio, me gusta esa idea de ser manager y don Rafa Gol, hay un dato que me llama poderosamente la atención, la semana pasada, Manager que cobrando, que claro que entrevistamos al doctor Emilio Gutiérrez, nosotros sí fuimos de frente, nosotros no, que, no, de frente le preguntamos las cosas, y cuando le preguntamos de la continuidad de Guimaraes, el de una gambeta, porque si estuvieran muy seguros, dirían, no, él sigue, tiene un contrato, dijo, hay que esperar. Lo que me parece que es que en Nacional a veces los directivos no tienen criterio. Tuvieron que esperar los hinchas este fin de semana a sacar pancartas para que se diera la noticia de la, eh, de la salida de Guimarães. Entonces, ¿dónde está la personalidad de los directivos? Sí, tienen razón los hinchas, pero tuvieron que esperar un trapo o varios trapos en la ciudad de Medellín para sacar a Guimarães. ¿Dónde está la iniciativa y la verraquera de ustedes, directivos? Si quieren como ver a la hinchada verde, contraten como técnico a Pacho Maturana o a Hernandario Herrera. O a Hernandario Herrera. Okay. Gente de la casa. No te gusta Leonel. Gente que quiere el equipo, gente que se crió en el equipo. Entonces esa gente merece y vale la pena para que dirija nuestra institución. En las encuestas va ganando Leonel. Mi, mi candidato, el que yo recomendé hacer bueno, pues. antes de que trajeran a Guimaraes, antes de que trajeran a Guimaraes, que lo dije acá también. Mi candidato para nacional es Leonel de Jesús Álvarez Zulet. Listo allá, papito, problema, sí, yo allá. Ya, ya. Esta pausa y ya regresó, permiso. Listo papito. Ya vuelve el superdebate por Teleantioquia. Antioquia. ¿Qué tal amigos? Estamos felices porque hemos sido evaluados por el Departamento Administrativo de la Función Pública como la cuarta mejor entidad pública evaluada de todo el país entre 3.300 y la segunda en el Departamento de Antioquia después del municipio de Medellín. Esto quiere decir que tenemos estandarizados nuestros procesos y seguimos atendiendo a nuestra población con calidad para que juntos sigamos construyendo el bello que queremos. Colchones Dormir, el plácido descanso, teléfono 205-9127. Medical Cars, el médico de los carros, somos especialistas en FIA, teléfono 509-6329. Comercializadora Jorge Londoño, 448-3662. El sábado 12 de junio, nos abrazamos en un acto histórico de convivencia, perdón y reconciliación para las víctimas.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 Vamos al superdebate. Le pregunto, señor Gustavo Sorio, e Independiente de Medellín a esta a, a esta hora qué. Ya ha traído nueva gente, llegan nuevos, sale sale más. ¿Cómo está la situación? Bueno, hasta ahora lo, lo concreto, lo oficial, lo confirmado es que se contrató a Sebastián Hernández, a Miguel Camargo, que por estos días hizo gol con la selección de Panamá, jugando la eliminatoria centroamericana de Concacaf y se está pendiente de dos jugadores más uno de ellos me dicen que casi está listo o que está listo que es el al extremo del Deportivo Pasto y faltaría otro extranjero que es Catui que también es jugador de la selección panameña y para desmentir se ha dicho en, en este fin de semana que Matías Mier y Javier Reina no continuarían con Independiente Medellín lo oficial porque hemos conversado con el presidente dice que no es cierto ¿Usted qué bueno, averigua una cosa, Osorio, usted que... O, ah, no, Velosa, que es, que es eh, tan allegado al presidente del Medellín, claro, uno tiene que ser allegado con sus amigos, bastante allegado. Eh, Mendel García, un negrito que juega en el Once Caldas, parece que estaría también llegando al equipo deportivo independiente de Medellín, orientado por ese monumento al buen hablar. Que se llama Hernán Darío Gómez. El monumento que le, que le vamos a hacer a Bolillo no es monumento por ser buen técnico, sino monumento que le hará la Real Academia, eh, la Real Academia de la Lengua en España, por su buen hablar y expresarse también de entidades que le dieron todo como atlético nacional. Estoy hablando florido para que no se enoje. Es que usted nada no si no vale candela a Bolillo. Estoy hablando florido para que no se enoje. González, monumento en la sede de Guarne por el cariño que le tiene al Atlético Nacional, que, lo, que entre otras cosas lo ha tratado muy mal, lo ha tratado muy mal Atlético Nacional, al doctor emérito lingüista Hernandarío Gómez Jaramillo. Vea, Luciano, después de haber escuchado la locución de Hernandarío Darío del Bolillo Gómez esta semana... Eh, la presidencia de la república están pensando seriamente en nombrarlo ministro de educación tiene la palabra yo, yo, yo, eh, tengo Silvio, la palabra del comunicador del ministerio un, de educación un mes un mes de prácticas <risas> completó eh, el día de ayer eh, y están consiguiendo amistosos primero, segundo, hablé con Diego Barragán porque aquí otros medios de comunicación dieron como un hecho lo de Diego Barragán, Diego Barragán me dijo, mire, Pacho me llamó hace 15 días me dijo, juntémonos otra vez con eh, Bolillo Usted, Diego, y yo, Pacho Maturana. Al gratín. En el Medellín. Pero Medellín no lo ha llamado todavía para confirmar si Diego Perdón. Barragán viene al o no gratín. viene al Medellín. Y el Deportivo Huesca todavía no ha liberado al jugador Juan Sebastián Peñalosa para que se venga a la institución roja azul. Me parece que con Independiente Medellín, el hecho de mantener a estos jugadores que son tan importantes como Mier y como Reina. Así no hayan tenido un primer semestre, como lo esperaban muchos hinchas, es importante que estén. Esa es la noticia más importante, creo yo, si es adecuada con este equipo. Yo espero que antes de señalar a Atlético Nacional Bolillo, eh, le diga a los directivos que necesitan buenos jugadores, que eso es lo más importante para este Independiente Medellín. Y hace ocho días me desmintieron cómo es la vida. Sí, interesan jugadores de Atlético Nacional al Deportivo Independiente Medellín y muy buenos que lleguen a Independiente Medellín, pero que haya exigencia de bolillo, que no la ha tenido en este momento con los jugadores. Bueno, y llegamos a la pregunta de Unidos por Antioquia. La pregunta es, eh, ¿cuánto hace que Perú no le gana a Colombia por las eliminatorias allá en Lima o en el territorio peruano? La respuesta la tiene a esta hora el secretario de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, el doctor Juan José Aus. A ver, doctor Juan José, buenas noches, bienvenido ¿cuál es la respuesta? ¿Qué tal, Rafa Gol? Soy Juan José Aux, secretario de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín. ¿Colombia no pierde hace 40 años en Perú? Esa es la respuesta a la pregunta Todos Unidos por Antioquia. Y seguimos invictos en Perú con Colombia. Oiga, jugamos bien, tres goles. ¿Usted qué le pareció el partido de Colombia? Eh, me gustó mucho. Jugadores con garras, sin tanta figura, pero todos metieron. Y Jerry abrió el marcador y nos permitió ganar 3-0. Claro, Tun, ese cabezazo enorme. ¿Cómo va la ciudad de Medellín, señor secretario de Comunicaciones? La ciudad va muy bien. El 8, el próximo partido de Colombia, martes 8, martes 8 de reactivación total, para que todos salgamos a verlos, a apoyar a nuestros empresarios, a los restaurantes, a los bares, y disfrutemos del fútbol, pues, respetando todos los protocolos. Claro, eso es lo más importante, cada quien a cuidarse protocolos de bioseguridad, así con el tapaboca. yo cuando entré aquí a la alcaldía, vea... Me aplicaron el gel el desinfectante Eso hay que hacer, responsabilidad Y que la economía siga avanzando Porque aquí la idea es que todos ganemos Responsabilidad y vamos para adelante Todos a disfrutar y a vivir la vida de nuevo Oiga, qué buen peinado, ¿quién lo motila a usted? El mismo suyo Ah, lo motila muy bien, señor, que Dios lo bendiga Esta es la sección Todos Unidos por Antioquia Hace 40 años Perú no le gana A Colombia en Perú y seguimos invictos Bueno, muchas gracias Doctor Juan José y la eh, eh, el próximo martes, el próximo martes, pa, mañana, lunes pasado mañana, la reactivación de la ciudad de Medellín. Bueno, un número del 1 al 201, Luciano, 45, 45 eh, para, el, para el señor Steven Cano, del barrio La América de Medellín, seis personas ven en el programa, dos hombres, cuatro mujeres y la respuesta, 40 años. Contestó bien. Y voy con los vitrinazos, porque se nos acabó el tiempo. Tengo vitrina acá para un. Una persona que me llama desde, pidió el vitrinazo ahora, que se llama Joaquín Emilio Morales, él es campesino cultivador en San Vicente Ferrés, en el Oriente toqueño, y el hombre no perdió el tiempo para pedir el vitrinazo. Empiezo con los vitrinazos, eh, los vitrinazos del día de hoy. Vamos con vitrina, tengo vitrina para el doctor Leyton Orrego el alcalde de Daveiva, el alcalde de La Paz, por el evento de Paz que hará el próximo 12 de junio en el municipio para Joana Roldán y para Elkin Carvajal y también para la niña Antonia Carvajal Rolón Joana Rolón Elkin Carvajal y la niña Antonia Carvajal Rolón para Jorge Londoño mi amigo ¿eh? Jorge Londoño eh, para Carlos Pemberti y Omar en, y, y Olmer ahí en Distri 50. Un abrazo para ellos también, para Franklin Castrillón y para Laura Achalá, que también están siempre en la sintonía, de damos el vitrinazo, y para Wilson del Valle, que sufrió un accidente y esperamos que se nos recupere. Wilson del Valle. Eh, les debo la foto para la próxima semana. Para la notaria 57 de Medellín, la doctora Olga Suárez Mira. Para mi hermana Gloria Suárez, pronta recuperación. Mi Gordis, te necesitamos. Y para la doctora Liliana Rendón. La próxima semana les ponemos la fotito. Bueno, Andrés Villa, hincha de independiente de Medellín de la Secretaría de Movilidad. Kevin Rojas, que está de cumpleaños. Hugo Castaño también, Hugo Castaño el técnico de fútbol y su esposa que siempre ven el superdebate. debate Danilo Sánchez en tienda de Mascota Firulais con Michi Bueno Ricardo Echeverri, Andrés y Santiago Hernández, Carlos Mario y David Urquijo, Isabel Paula Doria y Juan Carlos Morales Para don Carlos Silva ya con su escuela de fútbol en Belén San Bernardo Para don José David, eh... bueno José David Polo, en la ciudad de Barranquilla Segundo simposio de barristas en Medellín, si no lo decimos nosotros, no lo dice nadie, aquí están los hinchas de corazón barristas líderes de todo el país, bienvenidos a ustedes, ahí están. Con la alcaldía de Medellín hacen este bonito evento de paz. Hinchas de corazón, líderes barristas. Luz Elena Flores, saludo muy cordial. Hospital General de Medellín, vea, se pensionó después de 25 años pensionada. Ya pudo ir a cine con Luciano todos los días porque está pensionada. Y también para mi amigo Pablo Gómez, presidente de la Academia Verde, barra que cumple 50 años de existencia. La misma edad de Pablo, pero Pablo tiene unos 15 añitos más.